Saludos, ya estamos aquí otra vez en Peterson Games y esta vez vamos a demostrar la efectividad nuevamente de la táctica anterior o mejor dicho de la estrategia anterior nada más que esta vez va a ser sin tácticas militares las tácticas militares que pueden encontrar en la academia militar que son, me parece que de cuatro o un poco más eh, de tipos en este caso, usualmente yo llevo escudos y sabotaje en este caso no llevo ninguno y estamos demostrando que a, de, a pesar de no tenerlas, la efectividad de tener 6 cañones en el campo de batalla es bastante grande. Añadido a los 34 o lanzas de fuego, perdón, que son estos soldados que llevan un tipo de rifle eh, y disparan muy rápido, pero son tropas que son únicas del de la nación china aquí vemos que ya destruimos en poco tiempo este, pues el centro urbano de esta nación que estoy atacando que es la nación de Roma y también está en la edad de la pólvora eh, dicho sea de paso los lanza de fuego solamente se pueden obtener en la edad de la pólvora igual que los cañones Este y ya hemos demostrado aquí la efectividad de esta oh, estrategia perdón, de, estrategia, estrategia de llevar seis cañones, un carro de provisiones, el carro de provisiones es el que te cura las tropas cada tanto y pues es bastante efectivo, más las 34 tropas eh, de asalto, vamos a llamarle, o a pie que son las encargadas de brindarle el apoyo a los, a los cañones aquí ya, ya destruyeron el carro de provisiones una lástima, esto debo añadir que siempre se debe de poner el carro de provisiones atrás de las tropas o más o menos en medio de manera que no quede tan atrás y pase lo que, los que ustedes vieron que quedó a merced de unos caballeros y aquí... Lo que intentamos hacer es que no vayan a atacar las, las torres No sé si fue una buena estrategia el haber hecho eso O si debí enviarlos directamente a atacar eh, las torres Pero debido a que tienen un cañón todavía, un mortero, perdón Fácilmente me hubieran destruido las, las tropas este, a pie o, o los soldados, mejor dicho, que son precisamente la carne de cañón eh, fácilmente destruidos con el mortero aquí vemos que el tanque que me donaron mis eh, aliados de la nación que por cierto está estoy en México 2 eh, una muy buena creo que ha sido la mejor hasta, ahora, hasta, hasta el momento la mejor este, alianza que he tenido de todas he tenido muy buenas alianzas, pero sin embargo, eh, en una de ellas me salí, la primera que tuve o la que más duré, mejor dicho, porque al principio tuve varias, pero bueno, el caso es que esta ha sido la mejor. Así en pocas palabras, porque donan, este no tienen eh, estrictas reglamentos pendejos Pero bueno de eso vamos a hablar en otro video Aquí vemos que cuatro estrellas Y espero que les haya gustado La verdad es que a mí me encanta este juego Además de que Tiene muchas, muchos datos históricos Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse